continuamos en el color suite, creo que se llama este hotel, ya en estos momentos en los últimos instantes por decirlo, así que vamos a estar aquí, ya que como les decía este era el hotel que íbamos a tener inicialmente, es otro que queda más o menos a una cuadra aquí, cuadra, sí, casi una cuadra en estos momentos, así que ya prácticamente estamos empacando todo, les muestro, tenemos casi todo full, está un poco desordenado pues porque ya no vamos a ir de aquí, es innecesario tener las cosas ordenadas, ya donde vamos a estar realmente hasta el viernes, hoy lunes 18, ya pues íbamos a ordenar ordenar bien bien las cosas, les muestro chicos, vamos a ir a la playa, les quería comentar mi primera vez ya como tal metiéndome al mar, ayer pues como tal llegamos cansados, queríamos aprovechar que esto era mejor, voy a aprovechar y voy a guardar algunas bebidas que realmente el calor aquí está insoportable y eso que está haciendo fresco, voy a llevar lo que es un poco de power y... Ayer también lo que es un tecito que tengo por aquí. Vamos a llevar agua importantísimo estar tomando agua en climas calientes. Y por aquí tengo unos jugos hit. ¿sí? Por cierto, ninguna de esta marca me pagan. Vamos a llevar todas estas bebidas, chicos. Vamos a listarlas Y como les decía, va a ser mi primera vez ya como tal yendo al mar. Ya lo, pues ya lo he visto. Pero no he entrado al mar. Vamos a grabar video de reacción Pero primero quiero mostrarles la habitación de mi padre. Para que vean qué tan diferente de este, esta suite. Creo que esta habitación es casi lo mismo. Pero pues cambia un poco. Por aquí está la habitación donde se quedó mi padre y mi hermana. Les quiero mostrar un poco antes de irnos. Pues cómo son estas habitaciones de este hotel. Lo que ya ven ahora sí nos cerremos, por aquí tengo las cosas, la verdad, un momento no creo que se pierdan Bueno chicos, ellos también tenían mesita, como pueden notar. Lo que no tienen ellos es comedor, yo, como pudieron notar, yo tengo comedor de cuatro puestos. La cama prácticamente es la misma, sino que la mía es triple, esta es cama doble. Por aquí tenemos, bueno, igual mesita de noche, por aquí un poquito de mesa de noche, también closet amplio. Por aquí estamos a la bola, chicos. También cuentan con televisor, pero pues ellos sí tienen de cable, también tienen un sofá. Aquí está la otra mesita de noche, ellos cuentan con con balcón, algo que realmente a mí me hubiera encantado tener, pero pues ni modo chicos, es lo que hay En la otra habitación me favorecía, es porque como es triple, pues puedo dormir uno más cómodo Esta también cuenta con aire acondicionado, está por allí Básicamente como para notar la habitación es más pequeña, pero tiene por ejemplo balcón que yo no tenía Tiene esta vista tan espléndida aquí al frente del hotel El baño, vamos a mirarlo también cuentan con bañera, inclusive ellos sí tenían cortina, nosotros no teníamos. El baño es casi igual de grande, lógicamente no es exactamente igual de grande, porque como por notar también tienen aquí el lavamanos, también muy amplio. El baño en otros donde estábamos era mucho más más grande, pero básicamente este es lo mismo, solo que un poco más pequeño. Como para notar, este es casi unas habitaciones de este hotel, muy cómodo por cierto, que se duerme muy bien. Ya pues nos veremos en la playa. Hoy ya estamos en el mar chicos, en estos momentos con ahorita tenemos estos espectaculares paisajes como podrán verlos, aquí al frente mío tengo el mar, todavía no se los quiero mostrar, quiero mostrarles un poquitico más de detalles, así que bueno vamos a ver cómo va mi primera vez metiéndome al mar, como les digo nunca antes lo había hecho, anteriormente no ha podido viajar, anteriormente no había podido tener estos, o por decirlo así, gusto, estos privilegios de darme este, paseo estas vacaciones tan espectaculares así que chicos les voy a mostrar el mar y les voy a mostrar mi reacción metiéndome lógicamente no a meter el celular porque no está a prueba de agua pero realmente aquí ahora sí les voy a ir mostrando por aquí tenemos este magnífico paisaje, este magnífica playa de Cartagena, realmente es espectacular, por aquí estamos con la, la familia, les muestro esto es un paraíso entero venir por acá, realmente se lo recomiendo bastante, esto es una experiencia inolvidable que he tenido hasta el momento, como les contaba el día de ayer pues como están nos quedamos en el hotel descansando, bueno aprovechamos la piscinita que vieron, pero ya hoy sí nos ha tocado venir al mar, así que nos veremos ya adentro. Bueno, me iban acercando de a poco, eh, voy a quitarme ahorita las sandalias de baño, ya me las he quitado, pero pues vamos a hacerlo, aquí como podrán ver está esta belleza, mucha mucha gente por cierto, las normas de bioseguridad como pueden las no se están aplicando de a mucho por no decir que nada, bueno ya no me he quitado las sandalias, me iban acercando de a poco a ver qué tal, bueno chicos como les digo mi primera vez me tiene mal mar, vamos a ver, primera reacción, y está fresquita, bueno creo que me he quitado el esqueleto de goku chicos está magnífico vean estos paisajes es que es espectacular realmente realmente inigualable esta experiencia realmente es fantástico estar aquí chicos nunca en la vida voy a poder disfrutar de estos paseos de estas básicamente de vacaciones realmente es muy chido voy a poner decirle a mi padre que por favor me grabe para ya meterme completo o sea que voy a nuevamente a salir y voy a decirle que me grabe a ver que me meto ya completo a ver qué tal ahí está grabando hágale cuidado. y ya vengo y ahí si nos metemos todo Realmente el agua es muy muy salada, chicos. Realmente, como no haya tenido nunca esta experiencia de estar en el mar al momento de uno meterse, lo que pasa es que uno sin querer traga agua, esta agua es demasiado salada, tal vez se le metió uno por la nariz y ni modo abriloso es imposible. Básicamente, pues los ojos arderían demasiado. Voy a seguir mañana un rato y ahorita les sigo contando toda esta fantástica experiencia. ¿Vamos por allí o qué? ¿Vamos por allí? ya después de haber estado un buen rato en el mar chicos realmente fue espectacular realmente se relajó uno bastante créanme que es lo mejor de lo que puede hacer uno lástima que sea tan salado estamos a sueno a este de curar si no se es que se para mostrarles eh, ya casi vamos a salirlos porque hay bastantes cosas que hacer así que pues les quiero mostrar me he tenido que colocar las sandalias de baño estas que lo dejan que pues, básicamente uno pueda pisar en paz no le no piedras arena en el marco no lo sé, pero aquí sí fue muy necesario, ya que estas piedras tienen a cortar, así como vamos hasta la punta, a ver si nos va, para no, no nos vayamos a caer, no creo. Hay que hacer bastante equilibrio, le debo decir. Si no se descansó, creo que se fue una cortación, ¿no? Para está, remontar no está, no está, no está, no está, piedra de estos arrocitos. Realmente muy chévere, a ver si acá no estaba dando, pero te digo, una casi una tortura por las playas de ellos, o bueno, no ¿sí sé será los turistas, realmente es muy bien muy estar por acá, lo puedo aconsejar a aconsejar, Cartagena ha sido un sitio turístico siempre muy revestido, es que me preocupa de estos para uno, para es espectacular de vacaciones. Yo estoy muy, muy feliz por acá, realmente es una sensación única, no lo ir, se nos ve me al mar, pero como decíamos al lado Realmente los paisajes son espectaculares, ahí les muestro Pasa momentos inigualables, momentos increíbles con la familia Se juntan todos los paisajes, la vista Realmente un lugar muy chévere para vivir pero pues, si uno ya está acostumbrado a vivir en un lugar de pues, en la ciudad donde uno ya ha estado durante muchos años Realmente créame que si un sitio para yo no vivir sería esto una de mis primeras opciones pero cuesta un poco la única opción como les digo la pasada es muy espectacular vamos a pasar hasta allí a ver qué tal entra en esa punta bueno chicos ya hemos llegado no fue para nada y que estamos en esta punta espectacular espectacular la vista como les decía está haciendo un fresco increíble nos está haciendo mucho sol una de las ventajas de haber venido en estas épocas no está haciendo mucho sol realmente está haciendo fresco, le está pegando ese calor tan intenso que normalmente da tanta realmente se pasa inigualable, es un paraíso, es un paraíso realmente, realmente es un sueño hecho realidad en estos lados, conocer, pasear un rato, espero que a veces escuchen de que la brisa no esté tirando el audio. Bueno chicos, ya tendremos que irnos, debemos ir a entregar el hotel donde estamos, sino al siguiente hotel y seguiré documentándoles. Esta ha sido mi primera experiencia en el mar, espero que les haya gustado mucho este videoblog narrándoles y contándoles cómo fue toda esta anécdota, toda esta increíble aventura, este paseo que hemos hecho familiar. Espero que me sigan apoyando, estén muy muy atentos a los siguientes videos que se vienen porque hay más por mostrarles estén muy muy atentos porque como les decía hay más videos de Cartagena del otro hotel como les contaba en videos anteriores en Isla Barú así que chicos muy muy atentos y bueno los dejo aquí con este increíble muelle que hemos visto eh, dando una vueltica y bueno hasta la próxima y bye bye los quiero chao